desde la versión 2013 en photoshop podemos trabajar con tres nuevas muestras de color te invito a que te vayas al panel de muestras en más opciones y vas a cargar las muestras muy bien las tres nuevas formas son desde una página html damos clic en abrir y automáticamente se nos van a añadir aquí los colores de esa página web me voy a más opciones y voy a poner restaurar muestras clic en ok la segunda forma es obviamente cargando las muestras y les vas a obtener desde un archivo css que vendría a ser estilos en cascada vamos a dar clic en abrir y aquí se nos han añadido voy con la tercera opción que sería restaurar muestras antes de esto clic en ok y la tercera la tenemos aquí desde un archivo sbg que vendría a ser escalable vector graphic este sbg es un vector para la web damos clic en abrir y aquí tenemos los colores desde este archivo SVG. Añade más color a tus propuestas de diseño y a más de uno deja con la boca abierta. Suscríbete a mi canal, activa la campanita y nos estaremos viendo muy pronto.